La primera ruta de la etapa de expertos cerveceros de España ha arrancado con la participación de 16 establecimientos del casco antiguo de Marbella. El concejal de comercio José Eduardo Díaz ha estado en la apertura de esta iniciativa que está impulsada por Génique y la empresa distribuidora Montes. Desde el ayuntamiento hemos fomentado siempre los eventos gastronómicos y este es una prueba más de ello, ha asegurado Díaz, quien ha destacado que queremos que la hostelería sea nuestro buque insignia y por este motivo vamos a presentar nuestra candidatura a la capitalidad gastronómica del país. El evento se desarrollará hasta el 19 de mayo y presentará principalmente cervezas artesanas de la marca holandesa. Buenos días, es un placer como teniente alcalde de comercio y responsable del mercado central pues poder eh, arrancar aquí una ruta de la tapa eh, diferente, una ruta de la tapa unida a una gran marca como es Heineken, el grupo eh, Cruzcampo y toda su, su distinta variedad de, de cerveza, pero sobre todo un placer estar con eh, una empresa local como Impormonte. ...Informonte es una de las grandes distribuidoras de, de productos... ...de la Costa del Sol y de una parte importante de Andalucía... ...por lo cual pues también le quiero dar las gracias... Por, ...por la implicación que tiene siempre con el tejido comercial... ...y hostelero de nuestra ciudad... ...desde la Delegación de Comercio no es la primera vez... ...como sabéis, que organizamos eventos gastronómicos... ...que, que colaboramos con distintos eh, establecimientos de la ciudad... ...para eh, fomentar el consumo en nuestra hostelería local... ...y para nosotros es un placer... ...el poder presentar hoy, aquí, en el mercado... ...junto a nuestra carnicería Cristóbal... Eh, nuestra, ...esta ruta de la tapa tan importante para nosotros... ...y además eh, creemos que, que bueno, que se arranca... ...pues un evento que va a durar durante dos días... ...y va a ser eh, capaz de aglutinar y de fomentar... ...que venga mucha gente a consumir en nuestros bares y restaurantes... ...también queremos deciros que ya lo anunciamos... Eh, ...lo anunció la alcaldesa la semana pasada... ...creemos que sea la hostelería el buque insignia de nuestra, de nuestra ciudad en los próximos cuatro años y además, pues bueno, queremos presentar nuestra candidatura a ser capital gastronómica de España y yo creo que, que todo este tipo de, de eventos y de actividades pues ayudan a, a que Marbella suene y yo creo que que bueno que es una línea la que hemos llevado y que queremos que culmine, culmine en el año 2020 con ese reconocimiento. ya los detalles técnicos de cuántos pues, Pero póngase aquí, de que la, sea, porque eh, si no, no... Sí, pero es que bueno. para, la, para la compañía Génica en España es un auténtico privilegio poder estar en un entorno como Marbella, en una ciudad como Marbella. Lo primero, agradecer al ayuntamiento el que nos, las facilidades que nos ha prestado para, para la organización y, por supuesto, también como ha, comenzado, como ha comentado el concejal, la Impormonte, nuestra principal empresa de distribución y una de las principales de toda Andalucía en, en lo que es nuestro mundo fundamenta, fundamental, que es la cerveza. Organizamos esta ruta de la tapa donde participan 16 establecimientos del casco histórico de Marbella y donde vamos a presentar eh, a la sociedad, ya llevan varias, varios meses, pero presentamos todo lo que es la gama de cervezas artesanas de nuestra compañía. Presentamos la Hale, donde están Cruz Campo Apa, Cruz Campo Ipa y una cerveza de trigo. También hemos vuelto al lanzamiento de una cerveza como Alcázar, que es donde es una ciudad en Jaén donde tenemos... ...una fábrica desde 1928... ...y hemos sacado una, una cerveza... ...que evoca el nacimiento de nuestra marca... ...en la ciudad de Jaén... ...y también presentamos también Águila Sin Filtrar... Eh, ...Águila era lo que ahora se conoce como Aster... ...pero era la primera marca del grupo Génic en, en España... ...y también sacamos una cerveza Sin Filtrar... ...para que le dé todo el contenido aromático... ...que tiene el producto... ...como os digo, para nosotros es un privilegio... el estar en Marbella y con el apoyo del ayuntamiento y por supuesto en Por Monte. Bueno, estamos aquí con el pescadero más famoso del mundo entero. ¿eh? ¿Quién no te conoce? ¿Quién no oh. te conoce? <risa> es más fácil, es más fácil decir quién no me conoce. Claro. ¿Cuánto conoce. tiempo lleva? Aquí en el mercado? 48 años ya. 48 años. 38 de presidente nada más ha adaptando pues a todas las circunstancias, a los tiempos... ...¿cómo ha ido evolucionando lo que es la pescadería del Nene... ...que conocíamos todos hace cuarenta y tantos años... ...hasta ahora? Pues innovarse o morir... ...elena no hay otra, o te innova o mueres... ...hay que renovarse de verdad... ...esto es como la serpiente, o dejas la piel atrás... ...y, y sigues para adelante con una piel nueva o que va... ...porque ya hay tantísimas superficies... Grandes con las que no se puede competir de ninguna de las maneras, que aquí con lo único que podemos competir es con la calidad, con la confianza que el cliente te deposita a ti y con innovaciones. Pues mira, ahora llegaron unos señores, me querían coger unos carabineros, oiga, pero esto lo podemos hacer en herbádico. y si se los hago yo les regalo la plancha, se ahorra usted ocho euros. Ah, qué bien, tal, pues se van encantados, ¿no? O sea. ...es así... Sí, ...ese servicio es muy bueno... ...porque la gente puede elegir... ...lo que le gusta al momento... ...lo que quiera... Pero ...y pero no, el momento. ...pero no tiene por qué ser lo mío... ...puede coger un entrecó... Sí, no ¿no? ...un chuletón... ...o un pescado de otro compañero... ...que todo es tan bueno... ...en este mercado si... ...este mercado sí tiene algo de calidad... ¿eh? ...y buenos profesionales... ...por los cuatro costados... ...de en cualquier rama... ...son profesionales... ...porque el que más y el que menos... ...el que no se ha criado aquí... ...aquí es sola barba... ...o sea que es que... Es indiscutible, vamos, la calidad es suprema aquí. Estamos hablando aquí en la ruta de la tapa, que está patrocinada por una empresa cervecera y que me gustaría pues saber con qué tapa has participado. Además que fue una creación así como la musa vino la musa y, y dijiste esta, esta. No, no, la verdad es que ayer tenía tantísimo trabajo. Aparte de que no me acordaba ni de que las tapas se preparaban ayer. ...y me, a las dos de la tarde me llamó nuestro amigo Alfonso... ...y me dijo, nene, ¿no traes la tapa? Digo, ¿pero cuándo? Y dice, hoy, sí, si hasta las dos y media que se va. ...digo, caramba, tío, sí... Si, ...y si llevo toda la mañana trabajando... ...yo no me he acordado de esto... ...digo, bueno, voy a bajar y le presento mis disculpas... ...a Paco, eh, del lago y a cuatro amigos que habían ahí... ...puntuando las tapas y tal... ...digo, por lo menos pido disculpas... ...porque, oye, yo pensaba que era otro día... ...bajé a pedir perdón... ...que era lo, lo, lo mínimo que podía hacer... ...y entonces... Pues, ...estando pidiendo disculpas por no poder presentar una tapa... ...quería hacer una tapa muy bonita, en plan banderita de España... ...con un pimiento asado por fuera, relleno de tortilla de patata ...y uno dentro amarillo, yo español, español hasta la muerte... ...y quería preparar una tapa muy bonita... Y le iba a poner la nacional de nombre encima, imagínate... ...soy, vamos, férrimo... ...y entonces pues bajé y pidiendo disculpas que no presente nada... Y vi que trajeron una ensaladita. Digo, bueno, pero si esto es, no pasa nada. Subí, cogí un puñado de boquerones en vinagre, que yo los hago continuamente para pa vender en bandejitas y a los restaurantes y demás. Y para aquí, para el bar. Y, y ya cogí un aporreado de pescado cubano que había hecho mi mujer, que es un salteado de verduras con merluz, y, y bajé esas tapillas. Pero vamos, estamos maridando con, con alcázar y, y boquerón en vinagre, que todo el mundo va encantado. ...yo sé, yo sé que eso nadie le puede poner pega... ...porque sé lo bien que lo hago... ...lo hago desde que tenía nueve años, o sea que no... ...y lo, lo hacíamos, entonces lo hacíamos en baños de zinc, de lata... ...donde nos lavaban las abuelas, esos baños grandes... ...pues poníamos tres baños, lo llenábamos de boquerón en vinagre... ...tablas, tres baños encima, tablas, tres baños encima, hasta doce baños... ...desde entonces hasta ahora haciendo boquerón en vinagre... Otra de las novedades que podemos adquirir aquí, tanto para llevar o comer aquí, son los sushi, que como aquí hay tantas nacionalidades y la gente es algo que ha demandado y tú te has puesto al día con ellos. Bueno, no, ya verás, ya verás, ya verás. Lo del sushi es un accidente. Porque, porque yo sí es verdad que me fui a aprender bonsai he estado en, en el mundo entero dando vueltas detrás de los bonsai. Muchos congresos nacionales, internacionales, mundiales, en California, en Tokio, en Okinawa. Y al final acabé viviendo con una temporadilla con eh, Ideo Suzuki en Okinawa aprendiendo paisajismo, que por eso hice el trocadero Soto Grande y demás, porque me gusta mucho el paisajismo. ...y empecé con el bonsai, hicimos el Bonseo de Marbella... ...después estuvimos en Alcobendas, en Madrid... ...la Expo... Eh, eh, ...los arbolitos pequeños de las ciudades de la Expo... ...de las réplicas de la ciudad de española, todo eso me los monté yo... ...las paredes de terramítica con Felipe Recio... ...en fin, después las colecciones del Rey las hemos llevado... ...hemos tenido el gusto de compartir con Don Juan Carlos... ...con la tía Doña Elena, la difunta tía que en gloria esté... ...con Felipe González le hemos tocado a los árboles... ...a Paulino Plata, a Bono... ...a cantidad de personajes importantes de España... ...y a Felipe le agradecemos la primera traducción... ...de un libro de bonsai al español... ...de parte de John Yoshio Nake y Josep Berruezo... ...y bueno ahí empezó mi afán... ...como aprendí un poquito de japonés haciendo bonsai... ...pues hace 35 años entró aquí un japonés... ...que era Konishi, el dueño del restaurante Katsura... ...y este pues, no. le saludé en japonés... ...empecé a venderle pescado en japonés... A él ...le encantó la cosa, él me dijo... ...bueno, en inglés me dijo... ...yo vengo desde Los Ángeles de California... ...huyendo de Japón... ...y ahora llego a Andalucía y me habló un tío en japonés... ...y ahí nos hicimos amigos... ...y yo empecé a enseñarle a él cortes de pescado... ...y él empezó a enseñarme a mí el sushi... ...y de ahí viene por defecto... ...y nunca lo usó nada más que para fiestas privadas... ...y amistades y demás... ...hasta que llegó el momento de innovar... ...claro... Y aquí estamos. Y de todos colores. Bueno, pues, aquí saludando a los amigos, colegas. ¿Por qué no te despides en japonés? ¿eh? japonés a ver, wow, Ya nos vemos hasta mañana. Otro ¿eh? cuijana, niña bonita. ...muchas gracias. Vamos a probar esos bojerones. Sí, nacitas. Si que sabes, sí que sabes, sí sabe, ¿verdad, eh? Bueno, bueno. un Poquito. ...que no que están diciendo cómeme... mí sí, sí. hay muchísimos más... ...no creo que los comáis todos, de verdad... ...de nada, doy, tashi, masté... ...enhorabuena...